Bien, de regreso aquí en nuestro programa El Toque del Mediodía. Hoy es lunes 17 de mayo del año 2021. El reloj marca 12 y 12. Y por primera vez en el día de hoy le damos la bienvenida a la periodista, a la licenciada Raquel Ortega Casi Peña, Gramonte y de todo lo que tiene que ver con Albaje. Bienvenida María. Raquel. Todas las Raquel son poderosas. Todas. Claro. Mira, y bueno. Raquel, Raquel Peña, y Raquel... vicepresidenta. Raquel, Raquel, Raquel Albaje. Primera dama, Raquel Ortega, Raquel Ortega Raquel dueña del turismo de República Dominicana que lo sepa, y Raquel saludo. Ortega dueña del periodismo ¿Tú sabes el de el segundo República nombre de, de mi tocaya, Raquel Ortega? ¿Cuál? Raquel Divina y es toda una divina, una sí. dama. Beso para Raquel Gracias, de Raquel Travel Agency, mi agencia. Gracias. No es que lo estoy diciendo, no. Bueno, lo, todos los colaboradores de lo Raquel. No, no, no, que yo consumo. Claro, como debe ser. <risa> lo que yo he invertido donde Raquel... <risa> Lo malo es que ella no me da un anuncio. Tú debes tener acciones ahí acá, sí, ¿verdad? Sí, pero nunca me da... Digo, no, ella me apoya. Hay que irlo a buscar. Apoya. Ya me, no, ella me apoya. No, ya. Me apoya. Bueno, un buen saludo para ti Roberto, para todas las Raquel y para ustedes amables televidentes por estar ahí como cada día, aquí estamos bajo la bendición de Dios y ustedes que nos dejan entrar en la intimidad de su hogar, donde quiera que están, un abrazo bien grande a los que nos ven a través de la magia de la internet, www.telenor.com.de hoy, todas las plataformas digitales, bueno muchas informaciones, tú ahorita eh, llegando al estudio te encontré regado y no es, pa no, no, no es me para menos, alma. Dios, no es para menos, estas Mira. imágenes que han recorrido el mundo y la forma de cómo despavoridos se lanzan de, de, de esas yola de fabricación casera eh, y, que, y que en las playas todo el mundo arranca con sus celulares a grabar y corre, y corre, y corre. Era como de terror, una película no, me, de terror. Mira Raquel, el que me conoce, yo vengo de un barrio, un sector muy popular de San Francisco de Macorís, de Rabo Chivo, el sector San Martín, y yo viví en los años 80 y 90, familiares muy cercanos cogieron yola, perdí amigos, amiguitos, Padres Creo de Creo que de en todas las que familias dominicanas alguien ha intentado en los años hacerlo. 80 y 90 se perdieron muchas vidas. O muchos llegaron con estos viajes ilegales a Puerto Rico. Sí. Y lo humillante que usted es ser un ilegal en otro país. Eso, eso es lo más humillante. Yo le digo a la gente, mire, trate de ir a buscar visa. Claro. Porque lo más humillante es usted ser un ilegal en otro país. Eso Raquel, mira, antes de... Este fin de semana ha sido desastroso. Uh -huh. Eh, con el tema del COVID, la salud sí. En medio de un país Con una crisis que se vivió Y voy al epicentro del COVID eh, Que fue en, el, en la cabecera Municipio de la provincia de Duarte San Francisco de Macorís Donde hubieron empresas privadas ¿eh? Empresas privadas Y el mismo gobierno que invirtió Millones de pesos Para Acondicionar el hospital San Vicente de Paul Para dar un servicio Dentro de lo que cabe digno, me llegaron estas imágenes que yo quiero creer. Ojalá que el director del Hospital San Vicente de Paul esté viendo el programa o alguien ha llegado a él esté viendo el programa, porque yo no puedo creer, Raquel, amigos televidentes, yo no puedo creer, atención señor presidente, atención ministro de salud pública, yo no puedo creer que es verdad estas imágenes. Yo quiero creer que esas imágenes son de, de, del año 80, de 1980 y no del 2021. Yo no quiero creerlo, porque si es así, atención director regional del Hospital San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís, si esas imágenes son ciertas, usted debe de revisarse. Me perdona, ¿eh? Camas sin sábanas. Ahí no hay ningún tipo de protocolo COVID. Vamos a escuchar para que ustedes oigan a la persona que está grabando. Eso me lo hicieron llegar a mí. Y yo dije, no, esto no puede ser posible. Hago la denuncia públicamente porque aquí las autoridades eh, no se acercan a los medios. Eh, ellos están acostumbrados que la gente la las viendo y lamentablemente yo no soy de esa, de, de, de esa línea. Yo soy un comunicador que investigo y veo las cosas y recibo la denuncia. En este caso me envían ese video y yo le doy la duda. Ojalá que tiene derecho de a réplica. Y el, director, el derecho a réplica... A para que público, para que hable... No, no, también, al director. Al dos, director. Que debería de llamar y decir si es verdad o mentira esas imágenes. Vamos a escuchar. Dios mío, pero esto es una cosa insólita. De verdad, miren cómo están los pacientes en este hospital de San Vicente de Paulo. Sin sábana, Dios mío, pero qué cambio, señores. Este era es el cambio que querían ustedes. No, no, no, pero esto es una cosa increíble. Mira, mira cómo están los pacientes sin sábanas. Dios mío, pero esto es una cosa insólita, de verdad. Miren cómo es. Yo quiero creer que eso del año 1980 y no, no del 2021 y que no pertenece no sí. al hospital San no, Vicente no, puede ser tan lejos porque las camas están nuevas, tú la ves, lo que no tienen son las sábanas, lo que hay gente aglomerada, lo que no hay mucha, según las imágenes, se ven orden. Eh, pero las camas no son tan viejas de los 80 O sea que es reciente ¿Tú ahora, crees que sea de este año 2021? Claro que sí, mira, pero mira la estructura de esas Yo camas. Yo no puedo creerlo Raquel Mira la estructura, ahora lo que no hay es mucho cuidado ni higiene y, Por favor, y al, al, al director, de no al director regional del hospital San Vicente Paul Ojalá que no sea de una entrevista eh, Voy a pasar por el hospital Voy a tratar Voy a oh, enviar un camarógrafo Para ver si esto es real, porque no puedo creer no puedo creer esas imágenes, sean verdad. Como, como está la situación del COVID, señores, el COVID está jodiendo, está matando gente todavía. Sí, ha aumentado. Tenemos el COVID a flor de piel, como se dice. ¿Y cómo que un hospital donde fue el epicentro el COVID? ¿En esa condición? Sí, donde inició la transmisión comunitaria. Claro. En la provincia. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se manejó con algunos errores, sabemos, porque que nadie estaba preparado, pero dentro de todos los esfuerzos que se hicieron valiosos de las clínicas privadas, en la atención, y bueno, y de primera mano. Pero hubo mucho pánico, mucho miedo y mucho descuido también en el manejo del protocolo sanitario. Uno entiende y reitero por la improvisación. Un, un año después de la pandemia. Improvisación, es, como, un, no, recordando el pasado, recordando pero el que pasado. Digo yo, eh, son, eh, pero ya un año después, más de un año después, ya las cosas debieran ser diferentes. ¿Con razón la gente está cogiendo yola? Pero un, un, un, yo en esa situación, <ríe> salgo de su hospital, para pa, pa Micho o para eh, Samaná, con una yola y me voy. Señores, miren. Me quedo en la provincia de Duarte, porque hay mucha información fuertes de la provincia de Duarte. Lamentablemente, nosotros estamos aquí para exponer las cosas que las autoridades hacen bien y hacen mal. Esta mañana, y ahorita voy a poner las imágenes de lo bien que hizo el senador en reconocer una galería de ex senadores. Una actividad bellísima, ¿eh? Sí. Pero al mismo tiempo, se ha filtrado un audio de nuestra querida amiga, la gobernadora Xiomara Cortés, de la provincia de Duarte, a la cual nosotros de un principio le abrimos las puertas a este programa. Incluso yo me reuní con ella personalmente, me dijo que iba a venir al programa y no hizo caso omiso, pero le seguimos diciendo que somos suyos, gobernadora y estamos aquí abiertos para escucharla. Aunque lamentablemente, miren lo que escuché de la gobernadora. O sea, así no podemos hacer patria. Vamos a escuchar este audio que se ha filtrado de un grupo de chat donde está la gobernadora Xiomara Cortés, sobre... El tema de los PLDistas, las cancelaciones y los PLDistas protegidos por funcionarios de este gobierno del PRM. En todos los gobiernos ha habido gente de todos los partidos. ¿Cuál es la vaina? ¿Por qué no dejarlo trabajar? Raquel, te en todos los gobiernos Raquel, ha habido gente de los demás Raquel, partidos. Yo, yo, Raquel, qué? Pero el que se altera aquí soy yo. ¿Para qué? El que se altera aquí soy yo. Tú eres el único que tiene. No te puedes alterar. No, porque coño si nos alteramos los dos, nos vamos parando, vamos ah, a un bueno, Vamos bueno. a escuchar este audio, señor director. Chauri, no me tienes tú que mandar a que me detenga y lea. No me estoy refiriendo a nadie en especial. Solamente que como tú mencionaste la gobernadora y todo el mundo está con el mismo can, con Franklin, conmigo y con todo el mundo, de que se está protegiendo gente, yo desde que termine una actividad que tengo en esta semana, voy a comerse instituciones por instituciones, a mandar a suspender todos los peledeístas estén protegidos por quien estén. Voy a mandar una carta con una copia del presidente mandando a cancelar todos los que están ahí, porque los nombres y apellidos lo saben todos los compañeros. Se va a hacer una carta con una copia mandándola a todas las instituciones, comenzando con la y comenzando con la Eva, Y por ahí, por ahí, una institución no se va a quedar, hay uno que esté. Ahora, si el presidente decide él dejarlo, él tiene todo el derecho en dejarlo. Pero no porque yo no recomiende la cancelación de cada uno, a partir de la semana que entra. Y que quede claro que en ningún grupo hablo porque ni me debo de chisme ni ando con Jevi Trae. Ahora es la primera vez que intervengo. Oye. No debió intervenir entonces, no debió porque sabía que alguien lo iba a filtrar. ¿Por qué tanto filtrar. odio, Dios? Y, y lo, me, lo es, más probable es que medio, lo haya filtrado alguien de su equipo. Estamos su en medio de una pandemia, ¿por qué tanto odio? Es verdad que los PLDistas, pero esos fueron los que están siendo procesados y los que van a ser procesados, Eso son los que hay que cortarle la cabeza claro. si sí, sí se le prueba acto de corrupción. Pero esos son infelices que muchas veces lo que tenían ese solo ese sueldito para sobrevivir. ¿Por qué? Dios... Dios, yo te insistía. Va a salir, oye lo que dice ella, ella no yo. La hago, es, ver, eso salió el fin de semana ese audio, o sea que a sí. partir de hoy lunes no, no, esta o sea, semana es, ya ya sí. va a salir oficina va a salir por Institución oficina. por institución a ver cuáles son los peleaditas para. A recomendarlo, ella no, no, no, no, no, no supe, a a no. recomendar la suspensión sí, al su presidente. presidente. Ahora que ella no, lo ha ordenado, no, no. que si el presidente quiere dejarlo ya. No, que no es Tú el no escuchaste. Ella va a salir a institución por institución a suspenderlo. Pero si el presidente lo quiere dejar, y ella no puede suspenderlo. ¿no? Bueno, pero eso es los que ya vamos no, a escucharlo no puede, de nuevo. Ella no puede. Porque estamos, ella ella estamos lo recomienda. Vamos a escucharlo de nuevo señor lo director, recomienda ritual. Ya no me tienes tú que mandar a que me detenga y lea. No me estoy refiriendo a nadie en especial. Solamente que como tú mencionaste la gobernadora.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 Pero Raquel, que, ella es que no Ella estamos... no puede. Raquel, pero... Raquel, no puede. Pero Raquel... Ella puede recomendar. Pero Raquel, es que, ella, es que una cosa es lo que ella está diciendo sí. y otra cosa es las funciones hasta donde llega su poder. Su poder. No puede. Ella está diciendo que va a salir y va a suspender a todo el, el PLDista. empezando por, por la, je la, la Jeva. jeva. No, la que no, la la jeva. Con, con, en el ayuntamiento? Sí. Empezando, atención Jeva, empezando por ti... Por la jeva, y yo no sé quién más. Ella lo va a suspender a todo y va a mandar la carta para que lo cancelen. Ahora, si el presidente quiere dejarlo. Es su buena fe. Sí. No porque ella no la recomiende, si el presidente lo quiere. No ¿Qué tenemos? No, porque me va eh, una vaina. Me pero, va una vaina hoy. Bueno, penoso me que, que se, se vaina, vaina, Penoso eh. eso que estamos escuchando de la.. Eh, la representante del poder ejecutivo, o sea, del presidente de la república en esta eh, provincia eh, eh, de me, me dice Procio, vamos al corte porque Raquel tiene una vaina fuerte con el tema del COVID, ah. de la realidad del COVID pero vamos a la pausa primero